Hola, bienvenidos a todos y todas a este curso de Feminismo y Nueva Constitución ya en su quinta semana, en lo cual nos abocaremos a abordar el tema feminismo interseccional, reconocimiento constitucional a nuestras diferencias hemos hablado bastante de la interseccionalidad, pero es, es importante que nos quede eh, claro este concepto que atañe directamente ¿verdad? a los distintos movimientos feministas que se están enarbolando en distintas partes y en distintos momentos y para esto tenemos la participación de de una académica, eh, Doris Quiñimil, ella es mujer, bueno, mapuche, feminista, eh, integrante y cofundadora del colectivo Mapuche, aquí me, me, me apoyas con el con el, la pronunciación, Rankín eso mismo, eh, psicóloga, Rangín, psicóloga educacional y máster en género de formación y tallerista, educadora y, y gestora pública de oficio. Bienvenida Doris, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Sebastián por esta invitación. No, muchas gracias a ti a nombre de la Universidad Abierta de Rigoleta, estamos súper contentos de tenerte aquí, sobre todo porque eres una mujer de acción, ¿verdad? Estás ahí al pie del cañón, eh, activista, eh, miembro de la, de la Asociación de, de Abogadas eh, Feministas, ¿verdad? O FEM, casi se volvía a decirlo, así que es muy importante, así que estamos muy agradecidos. Bueno, vamos a entrar directamente a los... A lo que nos atañe, la primera pregunta sería, eh, ¿cómo surge la interseccionalidad y cuáles son las diversas expresiones según las localidades? ¿Varían, por ejemplo, de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica? ¿Cómo lo es? Ya, eso es súper importante. Yo creo que lo primero es, es recordar que la interseccionalidad es un concepto que es acuñado por una abogada, eh, afrodescendiente, ¿no?, que, que nació en Estados Unidos, que es Kimberly Crenshaw, y ella acuña este concepto eh, en el 89. Ella es abogada, y creo que es súper importante porque yo sé que están haciendo este trabajo, con este curso con Abofem. Y en ese tiempo, a mí me gusta mucho como recordar la historia, ¿no? En ese tiempo no existía, por ejemplo, la Belén Dupará Pará, que fue la convención interamericana para prevenir, eh, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer del 94, pero sí estaba la CEDAW, ¿no?, que tiene que ver con la discriminación. ¿Por qué planteo esto? Porque este concepto que hoy día podemos convenir que es un enfoque, ¿no? un enfoque de trabajo, yo siempre lo traduzco así, si yo me saco los lentes, yo no veo, ¿no? un enfoque es como lo mismo, ¿no? nos permite ver, nos permite analizar, es una herramienta analítica, teórica, conceptual, que nos invita a mirar estas discriminaciones cruzadas. ¿ya? Ese era el concepto que se estaba utilizando en ese momento, y eh, Kimberly Crenshaw lo utiliza para causas, ¿no? Por ejemplo, causas de una empresa, creo que era General Motors, de cómo estaba trabajando con, vulnerando más bien, los derechos de las mujeres trabajadoras negras. ¿ya? Y creo que eso es súper relevante, de hecho hay una charla TED, que la pueden buscar de Kimberly del 2016, que, que plantea este tema de, de cómo en esta intersección de discriminaciones múltiples, muchas veces se nos olvida... Eh, las mujeres negras en este caso, ¿ya? Y en términos como genealógico, también les invito a revisar un, un texto de, de Mara Viveros que es colombiana, que hace una revisión súper buena, muy crítica también, y ella nos recuerda que si nos situamos desde Estados Unidos… Eh, la primera como influencia o raíz, obviamente, es el black feminism, perdón mi inglés, pero es como el feminismo negro, ¿no? Entonces, cuando una revisa, por ejemplo, Audre Lord, que nos recuerda que tiene tantas raíces, el árbol de la rabia, cuando recordamos a, a, a, esta, a esta compañera negra, que no voy a pronunciar su nombre porque me da mucha vergüenza, lo podemos anotar después, eh, dice, ¿acaso yo no soy una mujer, no?, entonces nos va recordando que además del género están otros sistemas de opresión como la clase, la raza, podríamos decir también el tema de la discapacidad, la ruralidad, la edad, etcétera. Se nos van sumando otras categorías de opresión. Eso, eso eh, que tú dices, Disculpa que te interrumpa, profesor, que hice, es súper superimpo, importante porque de repente hay voces disonantes dentro de los mismos movimientos feministas, ¿verdad? que tienen varias tienen varias visiones, que dicen de repente, bueno, estos son reclamos, por ejemplo, cuando estábamos hablando de la introducción de la mujer en el mercado de trabajo hacia puestos más altos, por ejemplo, dicen, bueno, pero esto es una cuestión de, de personas de clase alta, probablemente una mujer de clase, de clase baja tiene exceso de trabajo, y no puede ver a los niños, y, y el problema es que le pagan mal, no, no es que no pueda acceder al trabajo, tiene mucho trabajo, es al revés. Entonces, ese tema de la interse de interseccionalidad viene a solucionar ese tema, ¿verdad? Que muchas veces va dividiendo, ¿verdad?, a, a los movimientos y puede como dar como una, un marco eh, general para que se aglutinen, ¿verdad? Eh, con vista a, a formar un, un movimiento mucho mayor, ¿verdad? Que tenga una propuesta política única, ¿cómo lo ves desde ese punto de vista? Sí, yo creo que ahí planteaste algo súper importante, yo creo que este tema de la universalización, de quién es el sujeto, la sujeta, le sujete político, en este caso de un movimiento, porque el feminismo es un movimiento, ya que se nutre de teorías, de herramientas metodológicas, etcétera, pero que busca un cambio social, ¿no? Un, un, y ahí el tema de las relaciones de poder se tienen que evidenciar Y en ese sentido yo creo que una de las grandes críticas también que se les ha hecho a la interseccionalidad es cómo se despolitiza, ya cómo se despolitiza la acción, porque eh, yo creo que esto es súper importante, como son los detallitos, hablando de la historia, eh, Kimberly Crenshaw eh, se puso a trabajar en la ONU Mujeres, como en el 91, y eso implicó que se plasmara esta visión del enfoque de interseccionalidad en esta política pública macro, ¿ya? Y eso mandata, eh, por ejemplo, a Chile y los países en Latinoamérica a cumplir, ¿no?, por lo menos desde el, lo discursivo, en que cuando pensamos en una política pública inclusiva, vamos a pensar desde el género, desde la interseccionalidad y de los derechos humanos, por lo menos esa es como la base, ¿no es cierto?, eh, pero creo que es importante ponerle esto otro, no por ejemplo, eh, toda la historicidad eh, de los pueblos y de las cuerpas eh, negras, eh, indígenas, con alguna discapacidad, con alguna eh, diversidad ancestral, ¿no?, en términos de, de, de otras transitividades de género, ¿no? Ahí también citando a, a María Lugones, yo creo que, que se nos ha olvidado la diferencia. Y el problema es que la diferencia se ha transformado en desigualdad, hoy día mucho más profunda, producto de toda esta crisis dentro de la crisis, ¿no? eh, Pero esa desigualdad se transforma en discriminación o en violencia. Y yo creo que ahí es importante como tener el foco, porque no es lo mismo discriminación que violencia. También eso es algo que nos ha costado traducir, ¿no? Claro. Eso como, como término súper macro. Y justamente con esta eh, con, con este olvido que tenemos de la, de la diferencia. ¿Cuál sería el aporte, por ejemplo, que podríamos aportar desde la óptica de la interseccionalidad al tema de la constitución, por ejemplo, que es un proceso que recién se está abri abriendo? ¿Qué te gustaría haber eh, representado ahí, verdad? También esto ya lo he conversado con otras personas. Que el tema que incluso también desde movimientos feministas hay voces disidentes respecto de que solo van a incluir a hombres y mujeres, pero no otras. Eh, o otros, o, o, no están los transgéneros, ¿verdad? Eh, no están, eh, bueno, está, está, está, está, el, está el tema de, lo, de los pueblos étnicos, entonces, ¿qué te gustaría haber representado ahí? Sí, yo creo que, que haciendo como el cruce, ¿no?, entre este movimiento feminista que está mucho más consciente hoy día, ¿no?, eh, y que se plantea desde la paridad, ¿no?, y desde lo plurinacional, por ejemplo, que creemos que es una apuesta súper interesante dentro de este marco, ¿no?, porque también es un marco de, de, del juego, eh, Cómo eh, ampliamos la paridad y la transformamos en una paridad en mayúsculas, ¿no? Con esta efectivamente interseccionalidad o estas diferencias que nos hacen ser lo que somos, ¿no? Y e insisto, mirándonos históricamente, porque las mujeres negras, indígenas, pobres, campesinas, siempre han tenido que trabajar, incluso desde niñas, y muchas desde eh, la violencia, desde la explotación, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, entonces, en esta paridad eh, creo que es importante recordar aquello. Eh, lamentablemente sabemos que no solamente por ser mujer te transformas en una persona feminista, ni por ser indígena en antirracista, etc. Yo creo que eso también es un elemento que tenemos que, que considerar, pero sí me parece súper bien como estos avances, especialmente de, de, de muchas compañeras feministas, de plantear hoy día, por ejemplo, un feminismo antirracista. Yo creo que ese es un primer paso... Que, no, ...que nos, nos coloca en un, en un horizonte común, ¿no? En cómo corremos el cerco de lo posible, como dirían los pueblos indígenas, eh, de una constitución que implique un país donde quepan muchos países, ¿no? Muchas nacionalidades, muchos pueblos, muchos cuerpos y cuerpas que no son fijos y fijas, ¿no? Cambiamos en el mundo, cambiamos todos los días. Entonces, eso también es muy relevante, yo creo que la sensibilidad política de, de un feminismo antirracista es esencial, de cómo concebimos comunidad. Ya, porque como, por lo menos yo también, lamentablemente, he tenido que trabajar mucho tiempo en política pública porque de algo hay que parar la olla, ¿no? Y a veces la política pública lo que ha hecho, hablando de interseccionalidad y su mala aplicación, es eh, encapsular, sectorizar. Ya. Ellos van a trabajar con mujeres, eh, con las personas con alguna discapacidad, con los pueblos indígenas, y no hay un cruce, y no hay un cuestionamiento de las relaciones de poder que mantienen eh, este, en est esta precariedad y crisis de la vida constante. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, nosotros tenemos otro otro curso que es, es de mujeres migrantes, verdad, de escritura de mujeres migrantes? Uh -huh. eh y hablan de, bueno, de la, de la migración no solamente de, de un país a otro, por a veces motivo, que normalmente son mujeres que con su hijo, ¿verdad?, que están buscando nuevas oportunidades, sino que también desde emigrar de un cuerpo a otro, ¿verdad?, el proceso transicional. ¿Qué pasa cuando eso no, no se entiende, pero no de, ya desde el poder, sino que dentro de la sociedad, por ejemplo? Normalmente, esto esta cuestión se sabe, que en la, las oleadas de migrantes, por ejemplo, eh, la, eh, que llegan, se asientan, logran hacerse un lugar en un país luego viene una segunda oleada de migrantes del mismo país y terminan siendo racistas con esas mismas personas que vienen de su mismo país porque ya les costó mucho asentarse y ya esta segunda oleada, la oleada empieza a verse mal en el país que reciben y a ellos les llega de rebote ¿verdad? Esta, estas discriminaciones ¿qué te parece ese fenómeno? Yo, lamentablemente, un fenómeno histórico que se repite, ¿no? Que tiene que ver con esta imbricación de sistemas de opresión, ¿ya? Como a mí me gusta más el concepto matriz de opresiones de Patricia Hill Collins que la interseccionalidad de, de Kimberly Crenshaw, independiente de la, de la, de la historicidad, ¿no? De, de, de, de ¿Podrías de la hacer la, la diferencia, por favor, para que nos quede claro la diferencia entre los dos? Eh, el concepto. Como... Porque que tiene que ver uno con y no el con otro. La sí, no, porque en la matriz de opresiones es como que nos recuerda que estamos en una matrix, ¿no? así como la, la, esa película antigua y a veces uno se toma la pastilla y otras veces no. Cuando te tomas la pastilla te das cuenta que hay un sistema muy siniestro, no, muy siniestro, eh, que es un sistema de muerte. Así de hecho se ha planteado desde yala que tiene muchas lógicas extractivistas, violentas eh, y que nos hacen eh, desaparecer, pues en el fondo eso es lo que quieren, ¿no? Esclavizarnos constantemente desde el mundo en el que estemos y dividir para gobernar, ¿ya? Eh, yo creo que lo deja súper explícito, es un concepto que no se puede despolitizar desde su nombre que lo que sí ha ocurrido con la interseccionalidad, porque queda como una herramienta analítica y que la colocas, la escribes, ¿no? pero a la hora de, del trabajo concreto se nos olvida, o sea, siguen habiendo, yo lo veo desde los 90 en adelante, ese concepto escrito en miles de lugares, pero, pero no se hace, ¿no? ¿Dónde está la mujer expresa? Eh, la violencia político-sexual, que es algo que recién está, hoy día tenemos nombre además, eso también es un, eso también se agradece, ¿no? Eh, también el, el cómo no seguimos jerarquizando las demandas. Ya eh, Es como que las mujeres indígenas deberían solamente trabajar por esto y no, por ejemplo, con eh, qué pasa con la ley, hablando del tema migratorio, de la ley eh, que es inminente. Van a sacar una ley que es antiderecho humano en términos de, de migración. Eh, y en ese sentido, también hablando de ley como para continuar... Eh, los pueblos eh, campesinos, incluyendo muchos de los pueblos indígenas, mapuches, eh, hemos tenido esta primera historia de migración, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy segunda generación, otras personas son terceras, cuarta, y eh, ha habido esta entre comillas, intento de, de, de olvidar ¿no? de dónde venimos, de cuál es, que es nuestra, nuestra historia, para justamente convertirnos en ciudadanos y ciudadanas de segunda, de tercera clase, que luchan por incluirse, entre comillas, en igualdad de condiciones en un sistema que es desigual e injusto. Entonces yo creo que ese cruce eh, es parte de la ganada del sistema, ¿no? el, el sistema capitalista y colonial lo que busca justamente es que no tengamos una lucha conjunta, sino como individuos, como personas particulares. Claro, claro. Eso. O sea, y eso, bueno, fue hecho mediante un shock desde una revolución desde arriba, desde la dictadura, ¿verdad? O sea, no quiere decir que este no tenga un, sea un fenómeno hacia atrás, ¿verdad?, con todo el tema del colonialismo, pero se acentúa aún más con ese gran reset que es eh, la, la dictadura. Eh, respecto a esto, ya lo mencionaste, pero de todas maneras me gustaría volver a detenerme en esto, que, bueno, que tú dijiste que preferías al, eh, otro término al de interseccionalidad, y bueno, una de las voces críticas había sido María Lugones, la cual tú, sí. tú, tú mencionaste, eh, que dice que, bueno, lleva al, eh, que un mecanismo de control, de inmovilización y de desconexión. Sí. ¿Tú qué posición tomas respecto de, de, de esa crítica que hace? ¿Adhieres a esa? ¿Le, ¿Le das un matiz? ¿Cómo lo ves? No, es que María Lugone, María Lugones ¿no? Además también aprovechar de rendirle un, un homenaje eh, con todas las contribuciones que ha realizado. Eh, yo comparto, comparto lo que, lo que plantea por, por justamente la aplicabilidad que ha sido sumamente, eh, ¿cómo decirlo?, excluyente, ¿no? Con este concepto como, como medio neutro, ¿no? Muy despolitizado, que lo que ha hecho es, es dividir, ¿no? Sectorizar y mantener el status quo. O sea, yo creo que por eso, por eso habla de este tema de la inmovilización. Entonces, cuando escribimos, no vamos a plantearnos desde la interseccionalidad, pero dentro de las reglas del juego, entonces mantener las relaciones de poder. Y en ese sentido, eh, insisto, dividir para gobernar, o sea, tener a todas las diferencias lo más separadas posible, que es una perspectiva muy multiculturalista. Y ahí hablando de los conceptos, Creo que es importante, eh, además de las personas que se quieran plantear desde la interseccionalidad, insisto, como una herramienta analítica, crítica de trabajo... Uh -huh. Eh, yo también me plantearía desde una interculturalidad crítica, ¿no? Desde de Catherine Watch y, y una serie más de autores y autoras que en el fondo plantean un horizonte político que es distinto y que en el fondo intenta ser una justicia redistributiva y en que las relaciones de poder no sean las, las de siempre, ¿no? Las, las jerarquías de siempre. Y eso implica un cambio, eh, eso sí que implica un, un, una como un cambio paradigmático grande, ¿no? Claro que sí, el tema, por ejemplo, que tú hablas de la jerarquización de, la, de, de las causas, por ejemplo. Eh, muchas veces, eh, vuelvo a los mismos ejemplos, hay varias demandas que... Intentan poner, por ejemplo, el acceso a la mujer, que está muy bien que aspiren a eso, ¿verdad?, a grandes puestos de trabajo, pero si tú le hablas a una mujer, por ejemplo, yo soy de Valparaíso, que está en el cerro, no sé, eh, las cañas, y no sí. tiene sistema de drenaje en su, sí. en su casa, no le dice mucho, ¿verdad? No, no, no adhiere. Entonces un mecanismo aglutinante y que sea, y que, que sea político, por ejemplo, como esto que pasó con las con las tesis el año pasado, verdad Muy que bien. dio la que, que dio la vuelta al mundo. A ti te parece que es un camino, a ti te parece que entra dentro de un elemento más radical, te parece que es un buen sistema o, o simbólicamente hablando que la gente eh, eh, transversalmente pueda adherir, se sienta identificada o es más bien en realidad o, estas identity, ¿cómo se dice en inglés? Bueno, políticas de identidad, en inglés tampoco bueno. Claro, claro, no, eh, super es, bien, super. es que eh, esa ha sido como era? otra raíz, esa ha sido otra raíz de la interseccionalidad, ¿no? más europea, más académica, como de justamente las políticas de identidad, y el problema, y ahí Luganes también lo toma, como, eh, ¿por qué seguimos pensando en estas identidades tan fijas, no?, y del otro extremo, porque tendemos, o sea, el colonialismo epistemológico ha sido impresionante, o sea, siempre pensamos en blanco y negro, como no se nos ocurre en otras maneras, entonces, o son fijas o son fluidas, ¿no? Como que, que se han dado esas dos esos, esos dos eh, binarismos. Extremo. Entonces, ya. Extremos, exactamente. Entonces, la invitación es: no, o sea, hay cosas que, no sé, yo, yo voy a ser mapuche forever, ¿no? Quiero que eso sea así, tiene que ver con las generaciones, ¿no? Eh, con mi vecindad, con mi comunidad, etcétera. Pero hoy día soy, entre comillas, senior, hablando del, del, del, de, esta, de esta performance, ¿no? Esta acción pública. Eh, pero después voy a ser una mujer adulta mayor, antes fui niña, o sea, se dan cruces, antes no tenía discapacidades, después de un accidente de la columna tengo una discapacidad, ¿me entiendes? Soy lente dependiente. Claro. Fuera, vamos, pero también tenemos, tenemos un, unos hilos que, que, que no es que sean fijos, pero que sí nos hacen como como el tema de, de hablando también como de, de interseccionalidad o interculturalidad, insisto, depende del posicionamiento más ético-político, uh -huh. eh, por ejemplo, el concepto de cuerpo-territorio, que es un concepto yeah. de Lorena Jarnal. Yo creo que, que un feminismo que se plantea desde, desde esa categoría es sumamente poderosa, porque estamos entendiendo el feminismo en este caso, como una defensa de la vida, ¿no? Una recuperación de la vida, y eso implica ir en contra del capital, ir en contra de este sistema de muerte y de la lógica extractivista. Entonces, ese feminismo, para mí, me hace mucho más sentido. Y constitucionalmente hablando, es, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con el derecho a la propiedad privada? Por ejemplo, temas súper complejo porque la gente quiere su casita, su autito, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hemos, no nos ganó, el capitalismo nos ganó, ya, asumámoslo, perdimos la, esta batalla, pero nos queda toda otra, porque si no vamos a desaparecer como, como humanidad, o sea, así de simple, ¿no? Mm. Eh, entonces, es plantearse desde una perspectiva más radical, ¿no? O otro, otro ejemplo, la libertad de expresión, es un derecho. Dios, <ríe> es un derecho, no te preocupes, son cosas que nos ocurren, eh, el, el, el derecho a la libertad de expresión se supone que lo vamos a eh, salvaguardar, ¿no es cierto? Es súper importante en todas las democracias, pero ¿cuál es el límite con los discursos de odio? Ya, si hace, hace poquito llegó de nuevo el famoso bus de la libertad, eh, los fundamentalismos, ¿no? etcétera. Yo creo que tenemos, en ese sentido, tenemos que ser capaces de tomar posiciones más radicales y más claras en los mismos trabajos que nos pasan, ¿no? Ahora que estamos en toda la precariedad, hacemos de compañeras que estén sin trabajo, y que quizás yo no lo puedo tomar, porque ya estoy hasta aquí, ¿no?, con todo el tema de la terciarización. Eh, vamos a seguir aguantando la terciarización, vamos a seguir aguantando el régimen de honorarios, eh, y estoy hablando de las personas que tenemos, entre comillas, un, un privilegio rotativo, porque a veces uno está seis meses sin pega, otras veces con pega estable, otras veces no, y las compañeras temporeras, o sea, la informalidad, hay un montón de elementos, entonces la invitación, una, la, la ética como de la sospecha, sospechar, ya. de los conceptos, de las teorías, de quién lo dice, ya eh, pero además también pensando en esta interculturalidad crítica práctica de... De, de ver pues, cómo, cómo conversamos con otras personas que quizás no son parte de nuestro círculo constante. Yo creo que ahí, por ejemplo, el feminismo territorial comunitario también nos da hartas pistas porque eh, no nos tenemos con las personas bien. De hecho, es como parte de, de, este, de este ejercicio de humanidad es que hay personas que no nos tenemos buenas. Pero igual tenemos que trabajar con esa comunidad, ¿ya? Y también hay miles de chiles, ¿ya? Hay chiles del narco, el del mundo más, más, más popular, flight, ¿no? Que hay peleas, hay cuchilladas, ¿no? Como que también hay que mirar este otro mundo, ¿no? No en este mundo que nos sentamos a, a conversar, pues. Claro, dos do elementos súper fundamentales de lo que acabas de decir. Primero, el tema del, del, del territorio. Yo creo que también es un elemento súper interesante porque... Todo siempre está planteado desde el individualismo, ¿verdad? Y, y eso nos hace sentir, mediante una acción concreta, eh, que es política, ¿verdad? Territorial, telúrica, diríamos, en este país, eh, que, que nos tenemos que vincular y tiene, y tiene directa relación con, con tu entorno cercano, ¿verdad? Y es algo que, de repente, muchas teorías de cualquier índole, ¿eh? Eh, En la pizarra se ven súper bien, pero cuando uno lo lleva a la práctica... ¿Verdad? Y tú te vas viendo que hay, bueno, egos, odiosidades, bueno, el humano con sus bemoles, ¿verdad? Entonces eso Exacto. que tú dices es algo súper práctico para hacer. Entonces celebro mucho que lo que lo traigas a colación. Eh, y... Ya para ir terminando la, de las últimas preguntas, ¿qué opinas de los TERF? Eh, ¿Cuáles son las que consideras una expresión válida dentro del movimiento feminista? O sea, un movimiento feminista que pre pretende cambiar el statu quo tiene que cambiar la heterosis normatividad. Por lo tanto, si el feminismo se plantea como TERF, yo prefiero no ser feminista. O sea, no, no me parece súper violento. De hecho, Le Cris de la OTD eh, como que cambió el acrónimo y dice que es un testimonio excluido radicalmente por el feminismo, ¿no? Y me parece súper interesante porque es una vivencia más que tiene que ver con lo no normativo, no, no las personas que hemos tenido ese privilegio, porque también es un privilegio eh, de excluir a otros u otras, ¿no? Como antes se hizo con las, con las mujeres trabajadoras sexuales, que era como un trabajo, ¿no? Es decir, también es un trabajo, no estoy hablando de explotación sexual, no estoy hablando de trata de personas, eh, y también de excluirla, eh, yo creo que todas esas lógicas no nos sirven, eh, y también hablando desde de este concepto de la comunidad, no como la constitución busca soñar en otros países posibles dentro de este territorio, eh, bueno, también eso implica distintas personas, ¿no? Entonces, en su diversidad. Para, no, por supuesto, entonces para ti la, la constitución debería decir una constitución plurinacional, estaría a favor de ese concepto. Lo que pasa es que lo plurinacional es, es una manera, ¿no? Es una manera, ¿Ya? pero hay dentro del, del pueblo de Nación mapuche hay personas que se plantean desde la autodeterminación, ¿no? Desde el control territorial. ¿Ya? Yo creo que ahí hay hartos elementos, nos quedan tres minutos, pero, <risa> pero, pero nos quedan hartos elementos ahí. Yo personalmente creo que es una puerta, ¿ya?, pero hay que tener cuidado porque uno se agarra a la puerta en este mundo que está construido con ciertas normativas, ¿no? Eh, yo creo que la constitución es, un, es una herramienta, pero más allá de la constitución, creo que son justamente las conversaciones y las maneras de relacionarnos que hoy día podemos construir distintas a propósito de la constitución. Ya, entonces tú le bajarías un poco la expectativa, el, pero te gustaría, no me queda claro, te gustaría que sí, estuviera reconocido, sí, ¿verdad? Me parece pues, un elemento que es necesario dentro del marco de este Chile, ¿ya? Insisto por eso en un país que tenga varios países dentro, ¿no? Eh, claro, porque la lógica que... normalmente era estado unitario, ¿verdad? Las autonomías territoriales no se reconocen, ¿verdad? Y todo eso uh -huh. que tú me decías del feminismo territorial que revaloriza a la comunidad, eh, apunta hacia eso Claro, y también como el tema de que si alguna persona o organización no quiere plantearse el feminismo, está bien si el tema es la praxis, ah, por ah. ejemplo eh, dentro de la colectiva lo hemos conversado harto, de hecho ya no nos llamamos feminista, no porque hemos, siempre hemos, tenemos, tenemos que decir no, pero ese feminismo no, el hegemónico no, el racista no el excluyente no, entonces ah, okay. no, me apunta Mapuche, nos planteamos como Rañín Tuleufo, Mapuche, de hecho también ahí les invito a revisar yenerevista.com, que estamos invitando, otros formatos también de conversar, de desmonumentalizar también esta historia, ¿no? Eh, y la invitación es, y lo, lo dice Ángel Valderrama, como yo no quiero que todo el territorio se vuelva feminista, yo quiero que eh, ya no haya más violencia. Y ahí te puedes plantear desde el yoga, desde la apicultura, desde el movimiento ambientalista, yo creo que ahí es súper importante que vamos a considerar como elementos básicos que tienen que estar en la constitución o en nuestra manera de relacionarnos de aquí para adelante. Oye, eh, Dori, súper bueno lo que de decir, la verdad una visión bastante particular de las que me ha escuchado tocar, así que... Eh, te agradecemos por la participación en nombre de la Universidad Abierta de Recoleta, por tu, por tu exposición, ¿verdad? por esta conversación, por las diferentes miradas. Eh, ha sido muy interesante. Invitamos a todos los participantes, a todos los y las participantes de este curso a que se metan en las distintas plataformas que tenemos nosotros en la universidad. Eh, que se metan en los foros, los espacios de, inter de interacción, que vayan ya preparando, y mucho ánimo para ya esta quinta semana, eh, con los trabajos finales, que se comuniquen con los profesores, que hagan las preguntas pertinentes. Eh, para que se lleven la mejor experiencia de este curso. Bueno, una vez más, Doris, te agradecemos por tu participación y por tu particular, encontré muy particular, pero en sentido positivo, ¿eh? Eh, tu aproximación a esto de, del feminismo, lo comunitario y lo territorial. Así que, sin más, nos despedimos y nos veremos en una próxima ocasión. Chau, chau.